Todo mi lenguaje es, imitati es imitativo e imaginativo. Todo yo lo puedo explicar desde la belleza, desde los colores, desde los seres elementales. Son primordiales porque nos apoyan tanto con los elementos como herramientas, como con nuestras narrativas. Y no tiene que ver directamente con solo la imaginación sino que realmente los seres elementales son seres que se vinculan con estos infantes, que se vinculan porque tenemos esta sutileza, puede captar esa sutileza, y además los seres elementales van a existir en todos los materiales que tenemos, en cada elemento. Entonces, realmente podemos dar estas fuerzas y apoyarnos en estas fuerzas, eh, no pensando que estamos mintiendo. Lo mismo pasa con las festividades, las festividades cósmicas, el alma del ser, las vivencias. Las entradas de las estaciones, el alma del infante, las vivencias. Y es por eso realmente que nosotros las estamos evocando, porque nos están apoyando. Nos están apoyando en esta encarnación y también nos están apoyando en esta vivencia de ser parte del mundo.